uno de los temas más complicados dentro de photoshop es seleccionar partes específicas de una imagen como por ejemplo la foto que tenemos aquí vamos a suponer que queremos seleccionar solo el color amarillo de las flores ok entonces esto sí se complica pero sin embargo tienes esta herramienta que es súper buena menú selección y vas a buscar gama de colores en selección tienes varias opciones te prometo y te soy sincero me gusta trabajar con esta herramienta bastante y a medida que avanza este curso también seguiremos aumentando más videos sobre este tema. Vamos a elegir amarillos. Las opciones que están aquí se van a opacar. Tienes aquí para previsualizar como selección o como imagen. Yo te recomiendo como selección para que puedas previsualizar mejor esto que está aquí. Puedes seleccionarlo como una escala de grises. Aquí te está indicando todas las, todas las partes grises. Te está indicando aquí está el color amarillo y el color amarillo también está eh, dentro de la señorita y atrás en la madera. Pero puedes elegir eh, negro mate o esta que puede quedar mejor blanco mate. Porque ahí es donde realmente puedes ver todo el color amarillo que quieres seleccionar. Bueno, te quedas ahí, eh, blanco mate, recuerda, si eliges imagen no se va a poder ver bien esto, en selección sí, clic en OK. Una vez que está ahí, ya tienes la selección solo de los colores amarillos. Voy a hacer un pequeño zoom para que alcances a ver, control y barra espaciadora, clic y arrastrar. Ok, ahora control 0. Lo voy a rematar con un efecto muy bonito, muy interesante en el panel de capas. Te vas a capa de ajuste y vas a poner esta opción que dice consulta de colores donde dice abstracto, vamos a dar un clic se va a abrir esta parte, vas a dar clic en cancelar y ahora aquí puedes elegir por ejemplo un efecto eh, blanco y negro, eh, tonos de azul, tonos de gris o algo súper interesante si quieres eh, acentuar más el efecto que quieres en esta imagen o sobre esta imagen es esto, mira un clic sobre la máscara de capa que se ha creado ahí y vas a poner esto control I o comando I en una mac mira ahí puedes acentuar mejor el efecto vamos a dar doble clic sobre consulta de colores y ahora vas a elegir por ejemplo tono azul mira lo que está pasando o quieres algo en blanco y negro también puedes dar ese tipo de efectos o un efecto sepia o el que quieras dejarlo yo lo voy a dejar ahí simplemente con el tono azul muy bien Ahora te voy a enseñar un atajo muy bueno dentro de la máscara de capa. Pero quiero que veas que antes estaba en color negro, ahora está en color blanco. Vas a hacer esto, mira, en, la, en, el, en el teclado vas a presionar al clic sobre la máscara de capa. Recuerda que la idea era seleccionar solo las flores que están en amarillo. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Tengo que borrar sobre la máscara de capa. ¿Cómo lo vamos a borrar? Obviamente con un pincel. ¿sí? Voy a agrandar el pincel. Y si presionas, eh, si está el color blanco por delante, puedes borrar con clic y arrastrar. En cambio, si inviertes el color presionando la tecla B, puedes pintar sobre la máscara de capa. Esto realmente no es un buen negocio para lo que queremos. Control Z, selecciona el marco de selección, el marco elíptico y Control, clic y arrastrar. Ahora, en tu computador vas a presionar la tecla de Control, Backspace o Comando de LED en una Mac. Voy a poner control D o me voy aquí a selección y voy a poner control D. Otra vez al clic sobre la máscara de capa para que veas cómo está avanzando. Ah, muy bien, aquí sobre el ombligo de la señorita se puede alcanzar a ver que aquí tengo color amarillo y aquí ya no tengo color amarillo. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues otra vez al clic y borrar totalmente sobre la imagen utilizando este método que te acabo de enseñar. Voy a parar el video ahí, yo voy a continuar con esto y vas a ver los resultados. Bueno, así quedado nuestra propuesta. Si sí nos ha tomado un poco de tiempo, pero con mucha práctica sé que lo vas a hacer mucho más rápido. Me voy al panel de capas, otra vez al clic en la máscara de capa para que alcances a ver tu trabajo finalizado. Yo te recomiendo practicar, practicar y practicar. Es la única forma. ¿eh? Muchísimas gracias por acompañarme en esta lección. Suscríbete a mi canal, activa la campanita y te espero en la siguiente lección. Chao.